Listo. ¿Listo? Bueno, este tema se llama Bicicleta Corazón. No sé por qué me estoy tentando, pero bueno, este a ver cómo sale. latido oh, No da más ¡Suscríbete! Cuando pedaleas en bicicleta, brisa matinal, veredas y sol, siempre llegarás a donde quieras. Rosca el piñón, suelta el control, cosa cada día de ti. a donde quieras, cuando pedaleas en mis plenas. dale, no te quedes sentado, el cuore está que arde, adentro no da más, dale, no inventes más excusas, deja salir,